Cientos de muros que veo en cámara lenta Faltos de color como películas de los 70 Despertamos, somos parte ya todos de una jauría. Nuestro deber es poner arte donde nadie podría Porque una ciudad no debe de parecer mausoleo Porque el arte no debe de encarcelarse en un museo Porque nosotros también somos artistas Y también porque somos importantes sin ser portadas de revistas Las calles gritándome que deje mi marca en esa pared El te de la imaginación, se tener el que de crear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 Arte contemporáneo, arte tradicional En paredes o en museos, arte profesional Un trazo en la pared, una escultura realista Una firma permanente para cualquier artista Deja tu marca en las escuelas, paredes, veredas Edificios, plazas y aceras Deja en cada persona un mensaje Abre su mente y haz que trabaje Invitando a que contemple este paisaje Dejando trozos de su ser en cada trazo Usando esbozos para embellecer fracasos Tenemos alas para volar con destreza No están en las espaldas, están en nuestras cabezas Nos tratan como vándalos, personas sin cerebro Armando puro escándalo, ignorancia es lo Voy a menospreciarte, confunde espantalismo con una pieza de arte Cuentan, comenta que tienes pocas neuronas Las huellas son la prueba de las marcas en las zonas Mantente atento, no tienes talento y me sofoca Tu léxico es muy pobre y es mejor cerrar la boca arte, calles hablan por sí solas Calles, delante viejas nuevas historias disco. Esta es mi marca, esta es mi historia, es mi legado, es mi futuro, mi presente, mi pasado, es el recuerdo de leyendas que contaron, que se volvieron tatuajes que en tu cuerpo se marcaron. Nos une el arte, nos impulsa la creatividad, nos inspiran las valencias de la sociedad, tenemos mucho por contar, las calles para escuchar, nuestras bocas y manos para expresar. Obras de arte en muros, para Rodín con su cincel La última cena, famosa, obra majestuosa Graffiti sin un precio y dicen que son poca cosa 12 personas sentadas la hacen hermosa Esa no es razón, bastante para ser valiosa No te sientas cohibido, no hace patas ser Van Tomados datas de pintura y bienvenidos al hip -hop. Son bombardeos de graffiti con skinnies y con Muros que cobran vida y que hoy se perpetúan en mi rap Arte